¡Es Halloween! Vampiro dudú, tiburón vampiro Dudu, tiburón vampiro dudú, tiburón. ¡Tiburón! <tipo> monstruo dudú! ¡Tiburón, monstruo dudú! ¡Tiburón, monstruo dudú! ¡Tiburón! Monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, monstruo dudu, tiburón, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón calabazado, tiburón, tiburón fantasma dudu, tiburón fantasma dudu. Adulto. Ya. Ni un alma hay Escucho pasos ¿Quién se acerca? ¡Veo un zombi! ¡Oh no! ¡Veo un zombi! Corre. ¡Veo un zombi! <risa> <risa> ¡Es Halloween ya! un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? ¡Veo un vampiro! ¡Oh no! ¡Veo un vampiro! ¡Veo un vampiro! Es Halloween. ¿Quién se acerca?